Félix Pérez Paredes denunció este miércoles que teme por su vida, dadas las constantes amenazas que recibe. Identifica a su agresor como Alex Vareta. Agrega que fue víctima de robo a manos de esta misma persona. Poner una denuncia porque hay un tipo que entra a mi casa, supuestamente está apoyado por los hijos míos y la mujer, entonces él me está amenazando, él me amenaza. Siempre cuando pasa de noche por allá, pues yo trabajo, estoy trabajando, estoy sereneando, me vocea y bocea y dice que me ha a dar un palo, que me va a matar. Entonces, anoche me atracaron y a la una de la noche me mandó un video entonces, amenazándome que ella ha matado a varias gente y que no le han dado tanto problema como yo. Ese es un Tai Alex le dicen vareta, Tai Vareta. Labora como vigilante en una planta de gas ubicada en el municipio de Pimentel. Afirma la situación se genera luego de que le prohibiera al supuesto agresor visitar su vivienda. Para NTN.